Bienvenidos nuevamente al repaso de nuestra lección del Libro de Hebreos. Estamos llegando al final de este trimestre y el título de la lección de esta semana es Que permanezca el amor fraternal. Hebreos 13.1 dice, eh, son palabras bien cortas, que nos instruyen cuál es el deseo de Dios. Permanezca el amor fraternal. Esta es una amonestación final de San Pablo para que su iglesia pueda permanecer fiel. Pero quisiera aprovechar la oportunidad para que cada uno de nuestros acompañantes pueda presentarse en esta ocasión. Hola, mi nombre es Frania Brígido y yo estudio la carrera de Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Hola, mi nombre es Cristóbal Francisco, estudio la carrera de Educación. Hola, mi nombre es Virginia Díaz y soy estudiante de Odontología. Mi nombre es Jair Delgado Gutiérrez y soy capellán de la Escuela de Ciencias Estomatológicas aquí en la Universidad de Montemorelos. Muy bien, pues siempre en todo estudio tenemos un momento de oración. Frania, ¿te gustaría orar? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque en la Biblia tú nos dejas hermosas enseñanzas y en este momento pedimos tu bendición, ahora que la vamos a abrir para estudiar y meditar, que todo lo que comentemos, lo que leamos, uh, lo podamos poner en práctica en nuestras vidas y que este libro de Hebreos nos sirva como un ejemplo de reconocer lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por todas tus bendiciones, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén muchas gracias Tania saben el apóstol Pablo pues termina este estudio del libro de hebreos diciéndonos amonestándonos para que tengamos una un, para que permanezcamos en un amor fraternal qué importante es que su pueblo el pueblo, pueblo de Dios pueda eh, representar esta realidad eh, de hecho eh, el mismo Jesús mencionó que Él no se avergonzaba de llamarnos hermanos a cada uno de nosotros. Y si el Señor hacía eso con nosotros, siendo que Él era perfecto, puro, cuanto más nosotros reproducir ese amor que hemos recibido de Él, y ahora, al haberlo recibido, compartirlo con otros. Ya que esta carta de Hebreos, invitándonos a practicar este tipo de amor fraternal. Implica varias cosas. Número uno, para que nadie carezca de la gracia de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios y es importante que podamos recibirla a través de la, ese amor entre hermanos. Otra implicación es que hay eh, en el capítulo 13... Incorpora diversos elementos como es la hospitalidad, el visitarnos y apoyar, apoyar a los presos y vamos a hablar de qué tipo de presos también. Aquellos que son maltratados. Habla también de honrar el matrimonio y evitar la codicia. Y cómo también respetar a nuestros dirigentes de congregación y así siendo obedientes a las instrucciones de de la palabra de Dios. Ahora, quisiéramos abrir este, esta sección leyendo lo que dice Hebreos 13, 1 y 2. Vicky, quisieras leerlo, por favor. Sí, Hebreos 13, 1 y 2 dice, Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Muy bien. ¿Qué habrá tenido en mente Pablo al invitar a la audiencia para que fueran hospitalarios, sobre todo en la iglesia primitiva? Eh, muy buena pregunta, pastor. Primero hay que entender que la, la hospitalidad es algo que es un elemento que era indispensable al inicio del, del cristianismo. Nosotros podemos ver en la iglesia primitiva, era basada en la hospitalidad, ¿no? Compartían lo que tenían, cada hermano compartía con los más necesitados. Y sin embargo, pa Pablo acá en Hebreos, su mente va más allá de la hospitalidad. Además de atender la necesidad de los hermanos de fe, también había necesidad fuera de, de la comunidad cristiana. Y en ese sentido, entonces, eh, Pablo nos exhorta eh, a, a que podamos practicar la hospitalidad, no solo a los que están con nosotros en la fe, sino a los que están más, más allá, y ahí vienen los presos y, y, y, otra, y otras clases de personas que son mencionadas. Y algo que me parece importante también de lo que mencionó el pastor, es que esto era con el propósito de que nosotros también recordáramos lo que Jesús hizo por nosotros, porque ofrecer la hospitalidad pues implica compartir posesiones con otra persona o incluso pues sufrir con ellos y Cristo sufrió por nosotros. Así que estamos al momento de ser hospitalarios, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Y eh, el pastor mencionó lo de los presos y eso me parece importante porque no nos invita Pablo a simplemente decir, bueno, voy a orar por aquel, aquella persona, ¿no? O, lo tendré en mis oraciones, sino poder suplir esas necesidades que tenían de apoyo material y también apoyo emocional. O sea, que de una u otra manera nosotros podemos estar presos por el pecado o por cualquier otra cosa. Entonces, el término preso es, es abragente a las personas que, que están oprimidas, que no tienen libertad, que necesitan de, de apoyo. Ese apoyo, ¿no es cierto? Y me, me gustó lo que dice Frania, ese apoyo material, pero también sí. emocional. ¿Y cuántas personas no hay así que llegan a nuestra iglesia o, o, o están en nuestro vecindario o que están en nuestra escuela y, y, y nosotros no hacemos nada? Creo que algo que Pablo, o una palabra en la que Pablo, se podría resumir lo que Pablo nos dijo, es la empatía, ¿no? Eh, tratar a los demás igual como quisiéramos ser tratados y ponernos en sus zapatos, por así decirlo. Eh, no solo suplir las necesidades que se ven, sino, como mencionaba el pastor, también son necesidades espirituales, ir un poquito más allá y no solamente enfocarnos quizá en abarcar mucho, sino empezar desde lo local e ir avanzando, y supliendo las necesidades de quienes tengamos a, nuestros, a nuestro alcance. Así es. Eh, hay que abarcar nuestro radio, ¿verdad?, de alcance, siempre con ese, con ese amor. Ahora, ante ese amor siempre hay desafíos. Y en la Carta de los Hebreos, en el capítulo 13, versículos 4 y 5, nos presenta grandes desafíos, dos grandes desafíos. Frania, ¿quisieras leer esos textos? Sí, um, dice así, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos de lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que aquí encontramos dos grandes amenazas. ¿Cómo estas dos cosas amenazan el amor fraternal? Bueno, pues las dos cosas aquí son um, la codicia y la inmoralidad sexual. Y es que yo creo que es muy importante porque quizás en nuestra sociedad podemos encontrar que se hacen muchas cosas simplemente porque, ay, ah, la gente no ve mal que una persona pues cometa inmoralidad sexual antes del matrimonio y pues si no lo ven está bien, ¿no? Pero nosotros no debemos de permitir que esas convenciones sociales se establezcan en normas éticas para nuestra vida. Así es. Pablo menciona, ¿no es cierto?, que en aquellos tiempos era soportado, era tolerante, malamente, ¿verdad?, que no debería ser así, pero se, se, se toleraba el que una persona casada pudiera tener relación con alguien más. Pastor Gisóstomo, ¿qué nos podría comentar en ese sentido, de ese pensamiento eh, de Pablo? En ese sentido, lo que vemos aquí es una, una gran advertencia, porque en nuestros días está peor la cuestión de la inmoralidad, ¿no?, Así que es una advertencia que nosotros podemos ver y, y el remedio está en Cristo Jesús. Ahora se menciona el amor al dinero. ¿Cómo la codicia, Virginia, puede afectar ese amor fraternal? Pues a veces nosotros queremos tener más de lo que Dios nos da y no somos agradecidos, olvidamos todas las bendiciones que Dios nos da. Y Dios no quiere que nosotros nos estanquemos igual vale en una cosa ni que seamos conformistas, sino que simplemente agradecemos sus bendiciones y todo lo bueno que le ha hecho por nosotros. Muy bien, les invitamos para quedarse con nosotros y seguir avanzando en el estudio de esta lección. En toda la carta de Hebreos, Pablo llama repetidamente a su audiencia. 1. Exhortados los unos a los otros cada día. Hebreos 3.13 2. considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10.24 3. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12.15 La carta, en términos generales, es una palabra de exhortación. Hebreos 13.22 Pablo anima a su audiencia a practicar el amor mutuo. Los exhorta a realizar acciones específicas como la hospitalidad, compartir con los que están presos, practicar la fidelidad en el matrimonio y evitar la codicia. Pablo advierte a su audiencia que no siga enseñanzas extrañas, sino que siga al maestro de los maestros, a Cristo. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta segunda sección de nuestra lección tan interesante que habla acerca del amor fraternal. ¿Cómo debemos practicar esto? Y bien decíamos que eh, debíamos practicarlo entre, entre nosotros como, como hermanos. Pero nuestra elección toca un punto muy, muy importante que tiene que ver con nuestra relación, pero con nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, nuestros dirigentes. ¿Cómo debería ser ese, esa, esa relación con ellos? Vamos muy a bien. leer un texto. Uh, me gustaría, perdón, pastor, compartir el texto. Dice Hebreos 13, 17. Obedeced, obedeced a vuestros pastores y su gestor. Daos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas para que hagan con alegría sin que quejarse porque esto no es provechoso y el pastor mencionó algo muy interesante en el en el texto que dice acordarse, porque hacía referencia también a acordarse a los líderes que tuvieron en el pasado ¿no? y que los llevaron a la palabra de Dios. Y también termina el versículo con el término obedecer a los dirigentes que tenemos hoy en día, a nuestros dirigentes actuales. Y es que um, pues, recordando a los que estuvieron en el pasado debemos de reflexionar en la conducta de ellos y también imitar la fe de estos dirigentes espirituales. Y algo muy importante que mencionaba la pregunta principal era ¿y cómo debemos relacionarnos con nuestros dirigentes? En este caso, pues, nuestros pastores, nuestros líderes de iglesia. Y creo que ahí un punto muy importante es saber apreciarlos y cuidarlos. Porque los pastores se dedican justo a esto, a predicar la obra del Evangelio, usan su tiempo y su energía visitando lugares e iglesias quizá muy lejanas. En la ciudad, algunas están más cerca de llegar, pero hay algunos pastores que... Están en México, aquí en la sierra o en algunos lugares de África recónditos en donde nosotros no podemos llegar a predicar el evangelio y ellos sí. Así que aparte de orar por ellos y preocuparnos por ellos, también hay que pensar en sus necesidades y ser empáticos, eh, recordarlos con amor y cuando los veamos ser agradecidos por todo lo que ellos hacen por nosotros. Así es, eh, Vicky. Sabes que como pastor eh, es una gran bendición poder visitar a los hogares. A los distintos hogares es una obra este, muy constante que podemos hacer, eh, pero es bien, bien contada las veces cuando hemos sido visitados y sobre todo por la feligresía. Sin embargo, en mi experiencia, eh, gratamente he sido bendecido cuando, o, o por hermanos que han venido a orar, por mí incluso cuando he estado enfermo hermanos que vienen verdad a veces jóvenes que han venido a visitar el hogar porque estoy enfermo o por alguna otra razón verdad y eso se, se, se siente muy bien que también la feligresía eh, se preocupa por su líder espiritual muy bien así que estos estos eh, asuntos son eh, tocados o mencionados por pablo pero también pablo allí en eh, Hebreos capítulo 13, versículo 9, nos presenta otra, otra cosa que debemos de tener cuidado. Frania, ¿quieres compartir estos textos, por favor? Sí, lo leo y dice, No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así es. ¿Por qué habrá mencionado Pablo este asunto?, de no os dejéis llevar por las doctrinas diversas y extrañas. Bueno, ese es un contraste que él hace entre, de un lado, a acordarse de los pastores, pero de otro lado, él dice que no, no se llevan a doctrinas falsas, porque así como están los pastores eh, que son fieles a Dios, que conducen a su, al, al rebaño de Dios, y, y la lección mostró que la verdad son pastores porque el verdadero pastor es Cristo, entonces también están los falsos pastores, lamentablemente y con falsas doctrinas doctrinas extrañas, entonces Pablo hace una, una advertencia a los cristianos que además de acordarse de, de sus pastores, pero hay que tener también eh, el cuidado con esas doctrinas extrañas y la mejor manera es examinando las escrituras no tener esa relación con Dios por intermedio de las escrituras Ah, sí, y de hecho, en, pues, en libros anteriores, en Hechos, por ejemplo, pues se mencionaba cómo en la iglesia primitiva, pues, se les decía a los creyentes que pues son salvos por la gracia, ¿no? Pero que debían de seguir respetando ciertas no normas, por ejemplo, alimentarias y, y tenían que hacer la diferencia entre los alimentos, pues los. Uh, limpios y los inmundos y otras uh, normas bíblicas que pues no debían de ser contrarias a eso, pero no estaba criticando como exactamente la forma de alimentar sino decía que pues también eran las acciones pues, Así es. creo que lo que Pablo al final se podría resumir es lo que el pastor Crisobao dijo que en Jesús tenemos un ancla seguro y firme o sea la única forma de que ellos podían alejarse de esas doctrinas falsas, extrañas era saber en qué creían y en las bases de lo, pues, de lo que ellos querían llegar a hacer en su cristianismo. Así es. Entonces, aquí Pablo eh, eh, no está criticando a su, a su audiencia, sino más bien está advirtiendo, como que está aconsejando para poder eh, tener el cuidado debido, pero también que pudiéramos eh, eh, privarnos o no estar... En, en contacto con esas doctrinas extrañas, que las había, ¿no? Como en todo lugar. Pastor Techeira, ¿eh, ¿cómo podemos hoy en día eh, prevenirnos? ¿Cómo podemos nosotros proteger a la iglesia de esas doctrinas extrañas? Bueno, dejar que la Biblia hable más alto, ¿no? Dejar que nuestros sermones como pastor sean siempre cristocéntricos, que apunten siempre a Cristo, y que sean, y, y de manera también personal, como dice aquí Pablo, ¿no? que, que seamos todos imitadores de la fe. O sea, si, si yo como pastor estoy siguiendo a Cristo verdaderamente, entonces los miembros, las personas que, que estoy dirigiendo van a ver Jesús por mi intermedio. Y entonces van a ser atraídos por, por Jesús. Yo creo que Jesús es el punto principal para evitar toda y cualquier doctrina extraña Así es, no apartarnos de lo que Jesús dice Muy bien, vamos a, a, a preguntarle a un experto para que nos comente ¿Cómo se manifiesta el amor fraternal entre los creyentes? El capítulo 13 de Hebreos no es el único que habla del amor fraternal que debe manifestarse entre los creyentes A través del epístola encontramos otros pasajes que nos hablan precisamente de esta experiencia que los cristianos, los creyentes, debían tener y que debemos de tener nosotros hoy en día. Bueno, eh, extrayendo lo que Hebreos nos eh, revela sobre el amor fraternal, vamos a decir que eh, debe haber de exhortación de los unos a los otros. En la iglesia tenemos que exhortarnos, tenemos que eh, hablarnos, para el bien, para el amor, para las buenas obras. Eh, hay que tener también, como una segunda manifestación de este amor fraternal, consideración con todos y estímulo al amor. También, procura que la gracia nos llene a todos para evitar las amarguras y el pecado. Otra más que ahora sí en Hebreos 13.2 nos estimula y creo que es una de las cosas más hermosas practicar la hospitalidad porque dice allí que algunos sin saberlo han hospedado a los ángeles. Tenemos que visitar y apoyar a los presos y a las que han sido maltratados. Es una experiencia hermosa hacer esta obra fraterna con creyentes y con no creyentes. Hay que honrar el matrimonio. Dice ahí en Hebreos 13.4 que el hecho matrimonial sea sin mancha, sin mancilla. Hay que evitar la avaricia y la codicia. También tenemos que recordar, respetar y obedecer a los dirigentes de la congregación. Tenemos que alejarnos de las doctrinas diversas y extrañas. Y por último, una manifestación del amor fraternal es orar unos por los otros. Agradezco la respuesta del Pastor Sol al mencionar que debemos ser hospitalarios, que debemos ser fraternales, ¿no es cierto? Con nuestros dirigentes y con las personas que llegan o que están cerca de nosotros para cubrir ese, ese esa área de influencia que todos tenemos. Muy bien, sigamos a la parte final de nuestra lección y aquí hace mención Pablo acerca de salir fuera del campamento. ¿Qué significa esa frase, salir fuera del campamento. Bueno, pues en el antiguo Israel, um, la parte que estaba afuera del campamento era una parte que ellos consideraban como inmunda, porque ahí era donde se quemaban los restos de los animales que eran sacrificados. También era, por ejemplo, el lugar donde se llevaba a los leprosos que estaban contaminados. También era donde se ejecutaba a los que habían sido blasfemos o a otros criminales. Entonces, el hecho de decir que Iba a estar fuera del campamento, era algo que ellos consideraban muy impuro o indecente. Y Jesús, cuando sufrió en la, en la cruz, sufrió en un lugar que era fuera de Jerusalén. Así que el hecho de decir que era fuera también significa la vergüenza que él soportó. Y fue condenado oficialmente como porque blasfemó el nombre de Dios, ¿no? Entonces, él pues pasó por una vergüenza de que le llamaran inmundo o indecente. Pero en hebreos, Pablo exhorta a los creyentes a que nosotros debemos de seguir a Jesús fuera de la puerta, ¿no? Soportando la vergüenza que él soportó. Y eso me recuerda a un versículo que está en Marcos 8.34, y le voy a dar lectura, y dice, Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Algo que también Pablo exhorta, que es lo que mencionaba Frania, a seguir a Jesús fuera de la puerta es que aparte de soportar las vergüenzas también soportemos el sufrimiento recordemos que en esta parte de Hebreos esta carta fue escrita porque los cristianos estaban sufriendo persecución, maltratos o abusos, entonces Pablo los está exhortando a que si Jesús sufrió y soportó por amor a nosotros, ahora sí en nuestra vida cristiana que es como mencionábamos en las lecciones pasadas, una carrera en donde va a haber obstáculos, nosotros también tenemos que seguir eh, corriendo esa carrera con fe, con amor y soportando, porque lo que soportemos aquí, lo que suframos, vamos a gozarlo en las mansiones celestiales. Muy bien, muy interesantes comentarios. Y, y de hecho, el tomar su, mi cruz o tomar su cruz, como dice Jesús, y seguir a Él, hay una gran diferencia. La diferencia es que yo no voy a llevar la cruz solo, ¿no? Cristo está ahí conmigo. La diferencia es que yo no voy a sufrir más que lo que sufrió a Jesús, porque dice la Biblia, Él no va a permitir que, que el sufrimiento sea mayor que mi fe. Entonces, esto es, esto es lo que me da gusto y me da esas, esa, esa seguridad de seguir siendo cristiano, porque eh, Cristo está ahí, ¿no? Nada más yo tengo que hacer estas renuncias, salir de... de muchas veces de la zona de conforto. Y para mí eso significa compromiso y misión. Tomar la cruz y seguir a, a, a Jesús. Así es. Qué importante es lo que han dicho ustedes. Saben que la presencia de Dios ahora está fuera del campamento. Quiere decir que cuando yo salgo fuera del campamento, voy al encuentro con la presencia de Dios. Así que qué, qué importante es este, este acto. Ahora, eh, Quiero preguntarles en forma personal, ¿qué significa para ti seguir a Jesús fuera del campamento? ¿Qué significa aplicándolo a su vida? Bueno, antes de, de responder a su pregunta, me gustaría agregar algo a lo que estábamos diciendo hace ratito. Y es que cuando nosotros uh, decidimos pues, seguir a Jesús fuera del campamento, estamos dejando atrás esa ciudad o ese lugar, ese campamento corrupto y estamos viendo o buscando esa ciudad venidera que, cuyo arquitecto es Dios, ¿no? Porque el versículo 14 de, de Hebreos 13 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, estamos esperando algo mejor. Y ahora sí, respondiendo a su pregunta. Creo que es salir de nuestra zona de confort, ¿no? Muchas veces nos quedamos en, en lo que es cómodo para nosotros, en lo que tenemos a nuestro alrededor, y se nos olvida que allá afuera hay mucha gente que necesita de nosotros con las cuales podemos mostrar esas obras de hospitalidad, podemos empatizar con nuestros dirigentes, con nuestros maestros, y realizar esas cosas así como Cristo lo hizo por nosotros, saliendo de esa zona de confort, yendo más allá. Y, y para mí, eh, como dice Hebreos, 13, el versículo 17 y el 18, especialmente, dice: Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos la buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Yo, yo creo que conducir al bien a todas las personas que estuvieran a mi alcance, hablar siempre de Jesús, mostrar siempre a Cristo. Y, y mostrar siempre el bien, ¿no? independientemente de la circunstancia. Para mí la parte de salir fuera del campamento es justo la gran comisión que Jesús menciona en Mateo, por tanto, it. Eh, dejar, como dice Fran, en nuestra zona de confort, dejar aquí e irles a predicar a todos el evangelio, de que la venida de Jesús está muy pronta y que él nos está usando como instrumento a nosotros en estos últimos tiempos para ir con actos de bondad, con actos de amor, con hospitalidad, a llevarles a conocer a todos eh, que no conocen de él, empezando con los que estaban a nuestro alrededor. Así es. Muchas gracias por sus comentarios y tienen toda la razón. Salir de nuestra zona de confort es ir más allá de lo que podamos nosotros pensar que podemos llegar o, o, o de lo que conocemos en forma primaria, debemos de, de, de expandirnos, debemos de salir de lo, descono de lo conocido a lo desconocido y nos vamos a sorprender cuántas cosas Dios quiere hacer con aquellas personas que están lejos o más lejos de, de nosotros. Así que, qué bonito es pensar en esto y claro, eh, Vicky, es cumplir la misión. La misión es ir a predicar a aquellos que están lejos incluso en otros, en otros continentes. Yo tuve la oportunidad de, de, de estar como misionero en Colombia por un año y fue algo que enriqueció mi vida y que sin duda eh, también pude dejar un granito de, de arena allá en este, en este lugar. Y así cumplir eh, la misión y, y prepararnos todos para encontrarnos con Cristo Jesús, que él es, es el que comparte su amor hacia nosotros. Así que, eh, qué linda lección la que nos ha dejado el estudio de esta semana. Te esperamos en el próximo capítulo.